Me dijo Esmer que te dieron rosa. Ah, para la niña la Guadal, porque nah. No, Esmer <risa> me dijo que te dieron rosa. No, no, vaya, aquí ya cambella, ya, aquí ya cambella A ver, no. ¿a quién es más gordo, a mí o Paul? No, es que él es más alto incluso. poquito. Es ¿Pero sí hemos cambiado un poquito o no? Sí. Bien, Mario, ahora sí, ya llegamos a la bonita sede del club. Okay. Primera sí. vez, primera impresión de nosotros. Oh, está bien bonita y está bien grande. Tiene sí, motivación. está muy muy bonita. Es una hacienda. Sí, literal, parece una hacienda. La verdad, en video se ve diferente. Ya cuando la ves en realidad, wow. Es como está que está es muy bonita, está muy padre. Está, está muy grande y la verdad tiene un concepto, dijera Mario, como de hacienda. Es una hacienda ya. Ajá, verdad, exacto. bien wow. Ay, bonito! Me más faltan los caballos. La puente, ¿ya viste la puente? Y sí, qué bonito, como un y aquí, parque Y aquí es donde realmente ellos hacen los videos. Sí, también aquí. No, es donde ellos están grabando. Y pues, es nuestra primera impresión, Mario. ¿Qué tal? está distribuida esta sede. Pero la nuestra impresión, como primera vez que venimos, como primerizos, es, es mucha. Bonito, es muy. ¡Guau! Pues, no, no, no, ¿no? nosotros ya hemos habíamos ido a la de allá arriba. Sí. Por suerte, Mario, conocimos ya las dos. Sí, pues La de... original y esta que es nueva ahorita. Bien muy bonita, la verdad. Uh -huh. wow, está está bien chida. Bien. La terraza ya sí. sí. Yes. Ah, está chida. se no le ha sido. A la de... a la rosa. rosa o no? Que tiene. A ver, vamos a ver. la No, hombre. ¿Quién falta? Yo, ah, cierto, Mario. Atrás, mira, Ahí, negro Negra, estaba esperando los rosados. Bueno, si que los rosados solo por comer. A ver, Michi, que le doy a, si a carro rosa. ¿Sí? sí. Ajá, exacto. A hueso, me lo doy uno, por favor. hueso, a hueso. Una, es que traemos una playera de, de México, pero para reto para los, para los para hombres. les una nomás. Sí, ya sí, acá. Ahí va a estar algo. A ver, si la gana. Para ver se la gana. Sí, y ya después les mando te más. Te más. Sí, a mí me regalaron, me trajo uh -huh. una carmilla. Ajá. Se le dije yo que cuando esté con Argentina se ponga la de México. <risa> sí, a ver. Para ya que jueguen otra vez, está bien. Uh -huh. Más que nada es para que nos recuerden. Ahí por eso Sí, para ahí, que nos por recuerden. Para la que pongan ahí. Ah, son los bichos de México. <risa> sí. bueno, Sí, este. igual la playera de México se la doy una vez y ya usted... No, más el reto. ¿Van a ver, a ver si está en el reto? Sí, van a venir. van a venir. Sí, ahí se la taza. No, pero por eso... Bueno. Sí, pero para que él... El que él haga el reto y lo entregue. Ajá. De, bueno. de México. De, la... de México, de la selección. O sea, la mejor selección ah. del mundo. Ah. <risa> tampoco, tampoco, No, no creo. Es buena, ¿Sí? pero nada, es muy malo. ¿De las chivas? Ah, de las chivas, ah, de la chivas, la chivas no traje. Cuando les vamos a mandar ¿Y no, no, no, no, a la player a las chivas, 100% ay, de Guadalajara. Ah, Esa cara le dio. De chivas. Esa cara nos dio cara de chivas. Que, le van a la chiva, no, pues. que la chiva, pues. Si es lo feo, pero... No, es <risa> que la chiva. No, es que la chiva trae puro jugador mexicano. Uh -huh. y, el, y el América son extranjeros. Uh -huh. Uh -huh. Ah, es el, es... Por eso es el equipo más mexicano, pues. Sí, hasta sí, la y fecha. So, la y chiva. es de donde somos, de Jalisco. por, uh -huh. ah, por eso somos. Sí, de Jalisco Ajá, sí. Como la salsa. De donde es el mariachi. Ah, sí. sí. El de fin. hecho el sábado. Es el clásico. <risa> clásico. El sábado es el clásico. Y después de un bonito ambiente. Es padre. Sí. Pero muchos de suscriptores van a decir, no, arriba de, la América". Ni me la <risa> sí. de la América. Sí. Pero... No, pues cómo como ahí, cada quien va. Ajá. Pero sí. próximamente igual, no sé si en la siguiente avenida o... Sí, entrar, o y... enviarles playeras Volviarles. de las chivas. Vamos a investigar y les vamos a mandar a las chivas. Una gorrita de regalo. Bueno, me preguntando, <risa> quiere ir no se quiere ir la gorra no, no, no. Más no que, se quiere quedar me dijo me dijo elmer que te dieron una rosa la, para la niña la Guadal? no elmer porque... no, no, no, el me dijo que te dieron una rosa no, no, Vaya, ya cambella aquí ya cambella tres ah, rosado Tres rosados ¿no? rosado también fíjate ya no me quedan dos, que dos dos negras así que va a de rosa ¿qué color quieres? ¿rosa o negro? Más oh. tengo rosas. ¿Rosa o negro? Negro. Negro. <risa> qué? Pero tiene moradito. ¿Por, eh? ¿Por, qué no, ¿Por qué no te gustan los rosas? Eh, no, no por nada. Eh, Pero costumbres pues, Ajá. yo pienso. Sí, cierto. Sí, Gracias. Sí, bueno, sí. Fíjate, nada. de nada, de nada. Fíjate, Pero de ese ya, ya me quedan poquitas puras. Le tengo que dar una negra, eh. Sí. Negra o rosa. Negra o rosa. <risa> eh, ah, yo no sé a quién le voy a tocar estas tres rosas. Ni modo. Ni modo, a ver, están, están chidas. Todo. Sí, para que nos recuerden, eh. Para que nos recuerden. Ah, Ni no, no. modo, Mario, le va a tocar rosa. Pues Sí, le falta. Es que, mira, es que <risa> no, llegó Realmente ya son esos dos que me quedan. Llegó tarde, no, pero pues sí, le toca. No, pero se va. Shh. Aquí le hacen así, ¿verdad? Y sí, si sí, voltean, por eso ya aprendimos eh, Te va a tocar una gorra rosa Porque ya toda el bici ya era negra Igual no sé si quieres cambiársela ahí A alguien de ahí Ahí se la cambia No, no problema, hay problema, démosle. No, sí, no, no hay este... No hay importa de nada no. Está Gracias ¿De, de nada Igual se la cambias a yo eh, Dice yo No, no Es mía Es mía Es mía. Nada. Gracias, Ay, qué bonito, Paola Están chidas estas bicicletas que están aquí en el Salvador Plus, ¿verdad? Sí ¿Traen freno? para ponerla, sí, traen para reversa Si traen para reversa Nomás se le da revenda Guau, wow, ah, no. está chida Está buena para que la compre ustedes Para que nadie ahí en Vallarta grabando <risa> Estuvo ahí en ese Estaría padre No, sí está chida, la neta, así Llegando, pero se me hace que ya no, no he visto yo Allá en México no he visto de estas, ¿eh, ¿verdad? Güey, ya <risa> frena, machi ¿Te afrena? Yo en México no he visto de estas, Nada. ¿no? Está pesada. Nah, pa'. Sí, sí. Adiós. ¿Tienes hambre, Tuntún? Ya bajó, ya. Ya, sí. después del trabajo se, se merece una buena comida, ¿sí o no? Sí. buena comida. Pero es no, normal para no. ustedes, ¿qué es? O sea, aún no me adapto, desayuno, almuerzo, cena... Son tres, ¿Qué? son tres o cuatro comidas. No, bueno, yo normalmente no desayuno. Ah, ok. Yo, ¿Y tú, yo sí desayuno, almuerzo, cena y... Y vuelvo a comer. Y repito, y repito otra vez. Jocelyn, no. ¿tú cuántas veces comes al día? Normalmente dos. ¿Dos? Oh, ¿Por qué una? tan poquito? No, no, te va a hacer daño. conserva la señorita? Para la cena es raro. Porque nosotros regularmente comemos tres veces al día, ¿ah, ¿eh, Sí, tres veces. Eh, el desayuno, bueno, desayuno ¿Sí? a las diez. Comida a las tres, cena nueve, diez, 11. 3, 4, me muero, no, me muero, me muero, me muero, me Entonces cuando vienen aquí y están tipo 9 ya acostados como a las 12 le estás sí, la Sí, de verdad. Sí. Sí. sí, aquí haz de cuenta que a las a siete las que, que cenan, ya. nosotros no tenemos hambre todavía. Pero a veces tenemos que comer a esa hora, a las 7. Pero, ¿pero si sí hacen sus cenas normales o, o sea, ¿se, está, se acomodan no. a la de aquí? Ah, no, aquí sí, este, esta Últimamente vez sí nos, esta esta vez nos, vez sí nos acomodamos. Si, me da, si nos da hambre en la madrugada, nos hacemos un sándwich y ya, cenamos. Pero nosotros, años pasados que habíamos venido, sinceramente nos teníamos que adaptar a como comida <ríe> de aquí en hecho, De hecho, bajábamos de peso cuando veníamos, esta vez y seguimos iguales. <ríe> a ver, ¿a no? quién ves más gordo, a mí o a Pau? No es que él es más alto incluso. Ajá, él es más grande. Sí. Pero sí hemos cambiado un poquito o no. Sí. Nada. Bien. ¿Sí? Sí. A ver, Paula. ¿De qué? Paula él es, eh, o sea, creció. Él creció sí. y también para los lados, ¿no? Para los dos. Ajá. ¿Y yo? <risa> ¿Y tú, Pero sigues caballo? Yo siento que está un poco más delgado. Sí, es que sí. Es que, es que dejé de comer un poco. Ah, como cuando lo conocíamos, sí, él estaba como se miraba más, más pequeño. Ajá. Y sí. De altura, Ma, ajá. Y estaba menos relleno. exacto. No ah. más cierto, raro. No, el... no, pues sí, ajá, cierto, porque Pero los... él por lo mismo, o sea, no se ve gordo con su cuerpo. O sea, él es alto, entonces ajá. le hace ver como más. Y yo me veo más. Más chiquito. Ah, hoy, chiquito. Hoy en la parte de ya se ve. Ah, sí, sí, pues sí. Ya me ganó, sí, me ganamos <risa> mucho. Todo... Hoy, hoy, hoy, a... Sí, sí. Todo el mundo dice que nos voltea a ver para arriba. <risa> Con, con respecto al, al lo que uno tenga de masa muscular o el peso como sí. se va variando yo, piens etapas en yo, piens yo pienso que veías anteriormente a Mario menos delgado porque estaba o sea el músculo lo tenía menos caído o sea como menos caído porque dejó de hacer mucho pues, ejercicio de pues sí romano? más que nada por lo, lo del canal he dejado un poco de, pero ya de se ve delgado ya se los músculos ya se le cayeron ya se ven como más... <risa> que gacho eres ¿Qué? no entonces vamos a, pasar a, vamos a aquí sí, un desayuno o como le dicen Almuerzo, almuerzo, que mm. sería nuestra comida, pero nuestra comida es hasta, hasta las 3, y aquí son las, apenas van a ser las ah, 12. No se Ahorita a desayunar, ah, Ajá, Casi, casi, como nuestro desayuno. La primera, pues. Sí. El día de hoy traemos una playera de México Que se las vamos a regalar Ajá, Pero como solamente trajimos una Para la próxima que vamos a traer más Sí, ahorita van a hacer un reto Mario No más que eso yo pienso que lo van a ver en el canal sí, exacto. de el Salvador Plus Exacto, ahí lo van a ver Y pues miren, es una playera de México Y ah. se la tienen que ganar un integrante ah, Y por cierto, ya acabamos de comer Muchísimas sí, gracias, gracias muy sí, buena Mar. la comida Sí, la verdad, Sí, gracias a Elmer y pues a todos gracias en general Gracias a Salvador Plus y en especialmente también a Elmer Mario Dice Hueso que va a ser el ganador. Sí, mínimo. Pero tienes que competir. Por eso. Tienes no que competir, ¿verdad? Tienes que competir. Bueno, se la probó para ver si valía la pena, ¿verdad? No, a ver si vale la pena. Y cabal, me talla. Qué chulo. Sí, no, vas que... pues, sí. a que competir con tus compañeros oh, Huesos. Se la voy se la voy, <risa> se la voy a ganar. Tiene que ganarse. Mira. Mira. Mira, ay, que entra el chacalín. Vea, bien digo, ¿eh? Ah, ¿Qué es un chacalín? Un camarón, un camaronesito sí. pequeño. Y sí, sí se la ganó, justo como él dijo, Mario. Ay, güey. Buenas. Ay, Buenas. Güey. Buenas. ¿Y dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Por ahí abajo. Ayer fuimos a... Ay. Viene cansado sí. Viene sí. El Oiga, Elmer, ¿y dónde lo encontró? Allá en la cerca, allá nos el llevamos ¡Guau! Wow. Ya saben, ¿a dónde está. Ya saben, ¿ah? le hicieron como de sí, emoción la han dejado la, la, atarraya. la atarraya. Ahí está. Ah. Entonces, ahí está Ya la tarraya no sé quién dejó la tarraya ahí y, y, este, y la tiré y agarró dos mojarras también ¡Ah, oh, caray! Sí. Wow. Pero no había agarrado el chacalín y la había visto Y de repente debajo de la mujarra salió y aquí voy a andar <risa> Mira dónde viene el tonto. Esta madre de grande. No, grande. ¿Qué está grande ese. Sí, camarón, me saca dónde? <risa> wow, ahí la Vaya Quiero ver, quiero ver. bien cansado pobre es que hagan de cuenta Marito. que hicieron al rey manda eso lo pueden ver en el canal de el salvador plus sí vayan a verlo ahí completo se wow. vino la lluvia se vino la lluvia Yo ay se el micro ay. correle correle correle córrele ay Aquí en el árbol en el árbol hay que cubrirnos se vino la lluvia primera para los pollos para Se han vuelto loco los pollos nos agarró la lluvia aquí, mira. venía a aquel lado pues a correr, Paulo. ¡Vámonos! Muchas gracias, Zuntum, por recibirnos. Ahí estamos. Elmer, muchas gracias por recibirnos. Fue un gusto estar con ustedes. Y la verdad, está muy bonita esta serie. Gracias. Es una chulada. Gracias. La verdad, sí, nos la pasamos muy bien y muy a gusto. Bueno. Y gracias. Ahora sí ya nos vamos a despedir, Elmer. Pues sí ya. Sí, ahora sí. ¿Y ahora sí pues vamos a ver qué hacemos ahora bueno, que, que lo asusten, Exacto. nos vemos, vemos pues, asuste bueno. y pues bueno mario y ahora sí ya finalizamos este video este bonito video más que nada que este video ya finalizamos esta aventura aquí es sí. con conocer más que nada y convivir con ellos que fue muy bonito de nuevo sí, siempre verdad, es sí. bonito convivir mario y nos se una fuerte una fuerte lluvia pero fueron pero como 5 minutos una ¿verdad? fuertecita lluvia y pues Pablo pues, la verdad si quieren ver toda, toda la serie en el Salvador. Vayan Ahí a vayan verlo. a verla Aquí fue un poquito resumido Así que sí. varios Espero que sí. les si haya gustado Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram Y a TikTok Ajá, Así que nos vemos En todas las redes sociales Y aquí en YouTube dejamos estamos constantes Así que nos vemos Hasta el siguiente video Hasta la próxima Bye.